De tamaño. Eh, en teoría, ya, ya, ya se comenzó. Está haciendo el ejercicio de la transmisión por acá en algún lugar. Y eh, bueno, aquí tengo el chat para las personas que estén en vivo. Lo que estoy tratando de buscar acá es eh, la URL y la transmisión. ¿Puedo para compartir el eh, exactamente, ese es el link que estoy. Eh, que estoy enviando en este momento se me perdió acá voy a mirar si sí es este voy a compartir con ustedes este eh, vínculo Uy, comenzó aquí a sonar a Adel regálenme un instante que, que, que Adel me está confundiendo en este momento, estaba tratando de perder eh, por favor verifiquen ese enlace para que vean la transmisión en vivo, entonces aquí usted puede eh, expresar toda su su pasión, su clase, no sé si pueden acceder directamente al, al enlace que les di, bueno aquí está compartir, ah, es esta, perdón, aquí en compartir, no sé si lo está, si lo acaban de ver, bueno, aquí copiar y pegar, entonces de Eso pronto el enlace no les va a servir, tómelo acá, la verdad, eh, sí, hay un poco de lag, claro, muy probablemente, pues, eh, uno puede ser las condiciones del servicio de internet, otro puede ser también eh, la cámara, pues digamos que no es una, aunque pues ya es una cámara que tiene sus años, a ver si las, no, pero pues no las puedo mostrar, me tocaría mostrarla por acá, después se las muestro. Es una cámara, no sé sea, si esto me sirve para como espejo. Ya tiene sus años la cámara, y, no se alcanza a ver Es una camarita Microsoft, eso sí es pero es muy sencilla, no es una, no es la del, como es un, es un PC, no es un portátil, entonces pues la cámara es muy sencilla, pero es muy aguantadora, no la cámara, incluso dejó de funcionar con Windows 10, pero bueno, ahí a punta de, de mañas lo logramos, entonces esta transmisión está en vivo, ustedes pueden hacer su en vivo, su, su canal, youtuber, no sé si van a vender algo, van a ofrecer algo, van a explicar algo, miren las galletas para la clase. Entonces, esta es una manera de hacerlo en vivo, utilizando las herramientas gratis que tenemos. Eh, suele suceder, bueno, creo que no ha habido restricciones en cuanto a los videos, pero aunque un video normalmente no supera pues, los 40, 50 minutos de ahí para allá es eh, también eh, pues ya, el, el señor video Entonces, puede uno hacer digamos varios episodios más o menos ya definir a de la cantidad del tema que se vaya a tratar pues, pueden ser eh, episodios largos o cortos normalmente los videos entre 10 y 30 minutos no digo que no haya de mucho más tiempo claro, que puede ser transmisiones en vivo de horas pero, entonces, eh, la, la situación ahí es, digamos, que se cuenta con esta herramienta. ¿Qué ventaja nos da? Cuando yo termine la edición, el video queda publicado, eh, digamos, en su canal. Eh, va a quedar para que después sea consultado y los like. Y, bueno, por favor, denle un clic para promocionar este video y para poder seguirles contando más historias, pues ustedes tengan la posibilidad de de apoyar el talento nacional y todo ese tipo de cosas. Eh, en este caso es educativo. Mira, ya tengo un like, eh, un like, un me gusta, eso ya me motiva a compartir con ustedes. Entonces, como pudieron darse cuenta, es muy sencillo generar contenido multimedia, en este caso, video, utilizando una herramienta de uso muy frecuente. No sé cómo es en las cuentas de Microsoft, o sea, digamos o no sé cómo es en las cuentas de Yahoo. Sé que en la plataforma de YouTube brinda esta oportunidad, ya tengo tres likes. no, esta noche va a hacer fiesta, ya llevo cinco minutos, entonces, pues, este es otro mecanismo, noten que se alcanza a ver un poco pixelado, pues obviamente pues, la cámara no, no da para, para más, pero pues si ustedes se quieren ver un poco mejores y una resolución más alta, pues hay más posibilidades con otro tipo de herramientas, incluso recientemente Canon y Nikon, para los que tengan, digamos, cámaras, no sé las otras, no sé las otras marcas, eh, liberaron una... Ya no voy a trabajar más, me voy a dedicar a hablar aquí por internet facilitaron unas aplicaciones o unas herramientas que convierten esas cámaras en, cámara, en webcam hablo de Canon y hablo de Nikon, también hay otras marcas, digamos, Logitech, tiene muy buenas cámaras costosas, pero son, no, no, ojo, no son caras, una cámara de 10 mil pesos puede ser cara pues, 10 mil pesos, pero pues, la calidad un tanto eh, deja mucho que hacer, y hay unas cámaras costosas, una de esas es la, la marca Logitech, igual hay varias referencias que pues mejoran la calidad HD, Full HD, bueno, ese tipo de cosas, y el audio, noten que aquí el audio, y la camarita tiene sus años, pero, pero tiene sus o sea, tiene sus, sus herramientas para dar la pelea, el audio lo estoy tomando también directamente de la cámara, si yo no tengo micrófono, el micrófono incorporado ese tipo de cosas, si usted ya quiere un micrófono externo, y poner la cosa más pro bienvenidos no sé si ya lo habían hecho no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de hacer esto si consideran que lo repitamos pero creo que fue bien ilustrativo entro a mi cuenta de YouTube bueno en esencia es entro a mi cuenta de Gmail eh, la socio bueno ya va asociada al YouTube y lo que le digo es agregar un video le digo transmitir en vivo me hace una serie de preguntas me hace una serie de, de más que preguntas es de indicaciones, las sigo e inmediatamente comencé a transmitir en vivo. Entonces, si uno tiene miles de seguidores, pues lo van a aplaudir todo eso. O es una manera de ir haciendo videos dependiendo de eh, pues, lo que usted quiera. Ya si quiere hacer la transmisión más compleja, entonces si usted quiere meter pantallas y subcantallas, entonces ya pues hay otro tipo de herramientas, hay otro tipo de cosas, pero digamos que esta sería una transmisión lo más sencilla posible. Eh, pues, eh, como pueden ver, el fondo pues, es, es bastante mm, general, no obedece a ningún tipo de, de intencionalidad, pero eh, está disponible. Mm, vuelvo y pregunto, no sé si ya habían tenido la oportunidad de hacer esta herramienta, pero, o bueno, de utilizarla, pero entonces está disponible para eh, su uso inmediato. Como dicen por ahí, de Ipsofaxi. Entonces va a terminar la transmisión, ya ocho minutos de transmisión, creo que es más que suficiente. Él me pregunta que si quiero finalizar, que si estoy seguro, digo que sí, que ya final de la transmisión.